mitas? ¿cómo están? Espero que estén súper bien el día de hoy. Yo sé que me veo rara, ahí les van un par de anuncios parroquiales, una disculpa de antemano primero que nada porque muchas personas se preocuparon de que no hubo video desde el sábado hasta hoy jueves y justamente yo les dije que me iba a ir a grabar este, lo de la exploración urbana y demás y mucha gente se quedó así de que, o sea, si regresaste, no regresaste, ¿qué pasó contigo? Ya no supimos absolutamente nada de ti y yo así como que sí es cierto, ya no puse absolutamente nada, pero no se preocupen, estoy bien. Eh, todo mi equipo está bien. Regresamos súper bien. La, la exploración estuvo 10 de 10. O sea... Eh, ahí les puse, si me siguen por Instagram, varios spoilers de lo que vimos por ahí, de las cosas que nos encontramos adentro. Pero créanme que lo que les estoy poniendo no es nada a comparación de lo que vimos y sentimos y nos pasó dentro de la hacienda. Ese video viene muy muy pronto. Como les dije, eh, fui con todo mi equipo de trabajo. El video está siendo editado porque fueron como cuatro horas y medias de. 4 hora me, horas y 4 horas y medias de um, grabación y demás. Entonces, pues sí es demasiado. Lo están editando los chavos de producción, así que eh, pues tengan un poquito de paciencia mientras les voy a subir otros videitos pero créanme que yo les voy a estar diciendo cuándo se va a subir la exploración vale la pena 10 de 10 ahora vamos con lo segundo yo sé que me veo un poco extraña yo me siento rara estoy hinchada ok um, siento que de aquí para acá de este lado no pero de aquí para acá sí o sea lo que es esto eh, como que el labio aquí hace que se me baje un poco la nariz y aquí porque bueno Tuve o sea, una semana de locos porque me fui el sábado para la exploración, el domingo regresamos Pero yo el, sa el lunes salí al dentista otra vez, recuerden que tengo que viajar a otra ciudad me hizo otra cirugía un poco complicada, de hecho tardé 6 horas en el dentista. Entonces esto es lo que traigo, estoy hinchada. De hecho traigo otro, otros dientes ya, estos no son los definitivos. Recuerden que yo les platiqué por ahí por redes sociales que me estoy sometiendo a un... Pues es un diseño de sonrisa nuevo porque lo necesitaba. Tengo mis dientes súper mal a raíz de unos problemas genéticos. He batallado muchísimo con muchos doctores y por fin estoy con ese doctor que... Vamos bien, pero va lento porque primero tenía que corregir un trabajo no tan bueno, después arreglar lo que pasó y después ya ponerse, pues ahora sí que él hacerme la sonrisa nueva. Así que sí, eh, lo hinchado se me va a quitar unos días, estos dientes no van a ser los míos definitivos, eh, se le llaman provisionales porque pues tuve que hacerme una cirugía y poner y quitarme los pasados pero ponerme estos provisionales para ya empezar a trabajar los definitivos, espero que ahora sí ya quede muy bien así que bueno, esos son los anuncios, ay discúlpenme, si la intro es súper larga una disculpota, o sea, le pueden adelantar si quieren pero en fin, esto es lo que pasa, la verdad es que yo me sentía como hasta un poco insegura de mostrarme así hinchada y que los dientes y que esto que lo otro pero bueno este es un proceso en el cual yo tengo que pasar para estar bien o sea créanme que yo no me desperté un día y dije ay que se me cagan todos los dientes y no o sea así que yo dije ay ya así me voy a mostrar eh, si me veo hinchada pues ni modo así estoy así que pues ni modo ok así que ahora sí empezamos con lo nuestro el día de hoy les traigo la historia un poco perturbadora del trasfondo de una aplicación que se está poniendo muy muy de moda Si ustedes ya vieron la portada de este video Ya sabrán más o menos de qué video se está tratando Y si no, yo aquí se los voy a contar No os preocupéis que yo les voy a decir aquí todo Una disculpa también si, si sea un poquito Cambié de dientes, estoy como con la cirugía y demás Entonces no puedo abrir demasiado la boca Ustedes ya saben, tengo como años con esto, pero en fin Hoy nos suscribimos con un lapicito Aquí está su celular y le ponen le ponen suscribir, aquí dice long, ¿ok? Entonces se suscriben con un lápiz y recuerden seguirme en mis redes. Ya les subí un TikTok con un poco de adelantos de eh, lo de la hacienda, historias también en Instagram. Tengo también página de Facebook y pues mi Twitter, ¿ok? Me pueden seguir por todos esos lados, en todos lados estoy activa. Y una disculpa, ahora sí les voy a reponer todos los videos que les debía esta semana. Ahora sí que les parece, si sí, comenzamos ya después de cuatro minutos, me dio una disculpa enorme, me van a matar, perdónenme. Ahora sí vamos adelante. Ok, hay una una una aplicación nueva, es como un juego, ok, llamado My Child Lebensborn, ok, así es como se llama el juego, o Mi Hijo Lebensborn. Levensborn. Sinceramente, cuando yo empecé a ver que, este, que esta aplicación, pues que este juego se ponía como de modita, lo veía en TikTok, de que varias personas lo subían, sinceramente, y discúlpenme, o sea, yo sé que a lo mejor estoy súper equivocado y demás, yo decía, ¿por qué juegan esto si está bien triste? O sea, pues no es una cosa como a lo mejor que disfrute porque... De entrada, vean a los monitos que salen pues aquí en este juego. O sea, la verdad se ven tristes, está así como... Yo decía, ¿por qué? ¿Por qué les gusta jugar y esto si está bien triste? pero bueno, después me puse a investigar más porque me salían más y más y más videos sobre este juego y yo dije, bueno, a ver, ¿cuál es la historia de fondo? muchos decían solamente así como de que ay, pobrecito niño, no sé no sé si sepan que realmente tiene una historia y estos niños que ven en esta aplicación son reales tal vez no así tal cual los están viendo pero sí es una historia real la que hay detrás de este juego entonces sí está perturbadora, sí está triste eh, muchos dicen que tiene un mensaje muy bonito al final de la aplicación yo no la he descargado porque tienes que bajar, o sea, tienes que hacer varios pasos para descargarla. Así que yo no la he jugado, pero he visto bastantes, he investido un poco y es lo que les voy a traer el día de hoy. Así que fantasmitas, ¿qué les parece si hoy les cuento la historia de mi hijo Levensborn o My Child Levensborn? Ok. Como les dije, en esta aplicación tienes que hacer varios pasos para descargarla, es decir, que no es una aplicación así tal cual que puedas encontrar hasta lo que yo sé en, eh, ya saben, Android o en iPhone, ¿no? De que la descargan y ya la empiezan a usar. Tienen que hacer varios pasos, después ya entras a la aplicación y te da a elegir dos niños. Es una niña o un niño, el niño se llama Klaus y la niña se llama Karin o oh, Karin, no, creo que es Karin. Y pues ya, tú escoges, ¿no? Cualquier si niña o niño. En el caso que les voy a platicar hoy, es como que básicamente la misma historia, ya sea niña o niño. Al principio, pues la gente piensa como que es un tamagotchi, por decirlo así. O sea, ¿a qué me refiero con tamagotchi? Como si fuera una, pues sí, una mascota virtual o algo así. Pero no, o sea, realmente es que es como si las personas que juegan esta aplicación sienten que adoptan a este niño y por ejemplo tú puedes elegir qué hacer con, con el niño no de que se acuesta a dormir lo puedes dejar ahí solo o le puedes leer un cuento le puedes dar de comer lo que tú quieras o lo que a él se le antoja cuando empiezas a jugar te das cuenta que el niño o niña depende de lo que hayas elegido pues disfruta cosas como muy básicas pues las disfruta mucho así como de que hay ah, una pelota y se ve contento o de que le das comida y dice ay estaba muy rico no sé qué y tú dices ok pero ¿por qué a pesar de que tú haces estas cosas sigue teniendo la cara triste y la cara triste así como que está, está sufriendo? pues No importa qué hagas. Y conforme también va pasando el juego, el mismo niño o niña te va diciendo qué es lo que, lo que le pasa o qué es lo que vivió o qué es lo que le hacen. Este juego tiene como un doble sentido, ¿no? Porque por una parte te están contando la historia de estos niños. Porque estos niños sí existieron. Levensborn es una pues como una asociación o una organización que hubo allá por las guerras gigantes de que secuestraban niños o nacían niños huérfanos o ya saben madres solteras que no podían solventar tener un hijo o ni cómo porque pues apenas ellas podrían sobrevivir en medio de tanta guerra y por eso es que había esta asociación y ahí es donde llegaban todos estos niños entonces les digo sí es algo verdadero sí existió y entonces estos niños se ponían en adopción y es este uno de los niños que tú adoptas pero al parecer los demás, o sea las demás personas ya que se acabó la guerra y todo y pues que los niños empezaron a ser adoptados tú ya traías como que eso en ti, o sea no te podías quitar de encima como la fama de que eras un niño que venías de aquí de Levensburg. es decir que a mí, me, si yo era un niño de esos que creció pues solo, eh, les digo o sea sin papás y demás Alguien me adopta y me meten a una escuela pues ya normal con otros niños que no estuvieron en esta institución o en esta organización ni nada. Esos niños me trataban mal a mí porque esa fama era como mala, como si yo fuera una persona mala por, por pues, simplemente por estar ahí. Entonces de hecho Klaus o Karin te cuentan ahí por ejemplo que les hicieron. El mismo juego dice que, eh, le, pues, que lo reprendieron. ¿Ok? que le dieron una paliza, le arrancaron la ropa, le orinaron cuando está en el suelo y los niños son constantemente como intimidados y a pesar de que los niños están como emocionados de que por fin van a tener su primer día de escuela y demás o sea, llevar como una vida más normal ahora que tú lo has adoptado pues lo tratan y lo tratan mal entonces les digo, no importa qué pasa con todo lo que tú hagas el niño sigue triste y sigue triste y sigue triste y el juego es así, tú vas y dejas a tu... Niño, ahí en la escuela, vas y trabajas y compras cosas y llegas y el niño ya está ahí, a veces lo encuentras escondido en el armario, a veces le fue bien y está ahí como sentadito esperándote. Entonces realmente les digo, es una historia como cambiante, pero pues que sí es una situación real. De repente hasta encuentras cartas así de que no te pudimos cuidar y, y por eso te dejamos ahí, pero ya vamos a ir por ti muy pronto, o sea, sí es así como... Uh, pues sí está, sí está raro el juego Sinceramente yo cuando juego algo Y eso les digo yo personalmente Cuando yo juego algo es para distraerme Para pasar el buen rato Y siento que si yo descargo esto y lo juego me la voy a pasar sintiéndome mal. O sea, como que viendo cómo es que vivían. Y les digo, los niños sí existen. Porque de hecho los creadores de la aplicación entrevistaron a varios niños. Y ahí fue cuando ellos arman todo esto conforme ellos les decían que pasaron cosas. O sea, con experiencias de su vida fue que ellos armaron este juego. Es decir que... Este juego a lo mejor no es que te vayas a divertir al 100%, sino que te va a poner a pensar, te va a poner como a imaginarte lo que vivió el niño y demás, lo cual les digo personalmente sería un juego que a mí no me gustaría para nada. Pero les digo, eh, vi que al final tiene una historia bonita. No quisiera como spoilerles mucho si es que ustedes sí lo están jugando. Les... Sí tiene un fondo como perturbante de que sí sea realidad y que pues esos niños sí existen. Y pues que realmente les digo, ese juego se creó en base a lo que los niños vivieron. Entonces díganme en los comentarios si ustedes ya sabían que esto sí era como de la vida real. Um, si les gustaría jugarlo, si ya lo jugaron, si realmente está bonito y pues yo nada más me quedo con lo que aprendí así y dije, ay no, no, no, no, yo no lo quiero descargar y demás. Les voy a dejar alguno que otro TikTok así para que ustedes vean así rapidito cómo es que es el juego y pues ya me dicen si se animan a jugarlo y demás. Y ok, fantasmitas, pues esto ha sido todo por el video de hoy. Discúlpenme de mi canal, ya sé, no estoy tan tan hinchada la vez pasada, sí me puse toda así completa, muy raro. Pero bueno, los quiero mucho, nos estamos viendo al siguiente, recuerden estar pendientes para todo esto. Les mando un beso enorme y nos vemos al siguiente. Los quiero mucho y los espero en mis redes. Bye, bye.